Desde Agosto Impuesto Interno cambió la forma en que almacena los resúmenes de las boletas que se emiten. Antiguamente se hacía enviando el reporte o resumen de venta diaria y hoy día se hace a partir de las boletas que se envían. Esto con la implementación que hizo el Impuesto Interno en los últimos meses ha generado algunos problemas, como por ejemplo que han habido algunos descuadres con algunos usuarios, lo que ha tenido que ver a veces por lo que hemos estado revisando nosotros con distintos factores. Vamos a revisar eso en el podcast de hoy día, así si que si te interesa, quédate. Han habido varios usuarios que han eh, escrito soporte preguntando por este tema y la verdad ya eh, es un problema que impuestos no tuvo durante uno o dos meses y nosotros esperamos que a esta altura ya lo tengamos o menos resuelto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora con Catalina? ¿Qué pasó con un caso específico? ¿Y cómo nosotros le recomendamos al cliente que podía eh, tomar alguna acción? El caso del, del mes de agosto que tú estás mencionando tiene relación con un cliente porque el ticket que le abrió eh, dijo... Eh, bueno, a, además de adjuntar las capturas de pantalla, que eso igual nos ayudó bastante a entender el problema que se estaba presentando en su caso, eh, tenía relación con el libro de ventas de Libre de con el de impuesto interno. Que no cuadraban. Ya, que, exacto, que no cuadraban específicamente la boleta. O sea, él tenía la contraseña de, perdón, la clave tributaria de su empresa registrada en librete, entonces tenía la posibilidad de, de ver el registro de ventas de impuesto interno, pero desde la plataforma de librete. Eh, y ahí era donde él hacía esta comparación y no estaban cuadrando la boleta. Entonces, eh, la primera consulta es qué relación tiene el libro de ventas de librete con el libro de ventas de Impuesto Interno. Esos libros de ventas, a ver, relación directa hoy día ya no tienen porque esos libros ya no se envían a Impuesto Interno. Eso dejó de hacer hace mucho tiempo. Pero en realidad uno lo que podría pensar, bueno, que los datos que están en los dos lados tienen que ser lo mismo O sea, uh -huh. no tiene sentido que los dos datos no sean los mismos. Y, y, y lo más importante ahí es que si tú tienes un registro en el libro de ventas de LibreT, ese registro tiene que estar en impuestos internos. Puede no estar... Pueden estar, por ejemplo, eh, cuando hay problemas, cuando hay problemas de envío, de rechazo de documentos, cosas así. Pero eh, en realidad la relación es eso, o sea, los datos deben ser lo mismo porque eso te debe ir a cuadrar. Ya, ¿y qué pasa si no me cuadran eso, esos datos? ¿Qué es lo que podría estar mal? ¿Existen algunos motivos, caso, casos comunes eh, por los cuales no podrían cuadrar estos libros? Eh, a, a ver, hay, hay generalmente dos problemas que son, pa para mí, los más comunes, que son eh, que tú mandes eh, el documento y salga reclamado o lo mandaste y nunca, fue hace, o sea nunca fue recibido o sea es como que no quedara enviado ¿Ya? Un, son los casos más ¿y eso es el es mismo común. caso que por ejemplo el servicio de puesta interno registre mal el documento? ¿o eso tiene más que ver como por ejemplo con la fecha de emisión del documento? tú, tú dices que registra mal en un periodo ¿Sí? tributario sí eh, el registro a ver el registro de los documentos tributarios debiese ser en la fecha de emisión del documento uh -huh. excepto unos casos que son los servicios periódicos que son un tema aparte pero en general los documentos se registran en, eh, en la fecha de emisión. Entonces, claro, obviamente ese impuesto interno reincide y si es por algún motivo mal ese registro, que lo dudo, o sea, en los facturas, obviamente eso funciona perfecto. En las boletas ahí no sé, no metería es que eso, la mano al fuego con las boletas. Es que en relación a las boletas donde más hubo problemas fue ahora en agosto, desde que se eliminó la obligatoriedad de enviar el resumen ahora, de ventas diarias. yo creo que lo que puede haber pasado mucho ahí, que a lo mejor seis clientes que estaban enviando boletas de servicios periódicos, y a lo mejor ni siquiera ellos sabían que las boletas de servicios periódicos se registran cuando vence el documento. Entonces, a lo mejor, si, claro, si generaban la boleta con fecha de agosto, pero la fecha de vencimiento de la boleta era en septiembre, impuestos no va registrar la boleta en septiembre y eso está bien. Ahora, ¿cuál es el tema Quizá con eso? Quizá una falta de información por parte del emisor que está realizando esa boleta de servicio periódico. Eh, o sea, no me quiero centrar en el caso de las boletas de servicio periódico porque no sé si el caso era específicamente de eso. Eh, pero no, no, en este caso no no, entonces claro pe pero sí está, o sea, hay que tener ese cuidado o sea todas las boletas se, todos los documentos se registran en la fecha de emisión ya yeah. excepción los servicios periódicos los servicios periódicos la fecha de emisión no se considera se considera la fecha de vencimiento del servicio periódico eso está descrito en alguna parte en la, en la información de impuesto interno eh, pero como nosotros eh, la mayoría de los clientes que tenemos no marcan los documentos con eso. En realidad eh, eh, es un caso que no nos preocupamos mucho porque se asume que los clientes lo ven con su, directamente con sus contadores. Ahora, ¿por qué impuesto interno incluyó documentos que no eran de servicios periódicos en un mes que no corresponden? Mi teoría podría ser que a lo mejor están considerando la fecha en que recibieron el documento. Entonces, claro, sí, y no la fecha de emisión. Uh -huh. sino, entonces, sí, claro, o si sea, el documento fue, llegó a impuesto interno, el documento era de agosto, pero llegó en septiembre, a lo mejor, ya que estoy haciendo una gran suposición porque no sé si eso fue lo que pasó, eh, impuesto interno consideró que el documento era de septiembre. De septiembre. De septiembre. Si no era un servicio periódico... Y ese era el escenario, documento con fecha de agosto, eh, que llegó en, se envió en, fecha, en septiembre y quedó registrado en septiembre, podría haber pasado. Ahora, la única tranquilidad que yo tengo en realidad por ahí es que no fue algo que nos pasó solo a nosotros. Ah, en un grupo que hay de, de facturadores, que estás libre de T pero obviamente hay otros facturadores que no son libre de TE. ¿Un grupo de Facebook? Eh, no, es un grupo de, de Google. Ah, es yeah. como un foro. Yeah. entonces Entonces, otros también reportaron eso. Dijeron que eh, le había pasado que en sus facturadores la folleta habían quedado mal registrada. Yeah. Entonces, porque, porque eso es lo otro, no es que no Entonces, el caso de este cliente no fue solamente el sino que tiene que haber pasado en otros facturas también. Sí, en para, el periodo de agosto? Sí, pasó entre agosto y septiembre, pasó eso. Que Entonces, el, tiene que haber sido por, por esta actualización que hubo un impuesto interno en relación a... O sea, al yo, resumen. O sea yo creo que fue por eso. Ahora... ¿que han habido muchos problemas de boleta por eso? Eh, o sea, de registro de la boleta. Sí. Claro, el problema del registro de la boleta, sí, sí, sí, pasó con varios clientes que estaban preguntando por eso, pero en general aquellos clientes que emitían así como normal, así como que emitían la boleta el día que les correspondía y ese día la boleta sigue en y todo eso no han tenido problemas. Por eso yo creo que tiene que ver un poquito con la fecha del envío, sobre todo estos clientes que nosotros tenemos que hacer cargas masivas o emiten masivamente o clientes que emiten en un día todas las boletas del mes, cosas así. ¿Y qué consideraciones, por ejemplo, podríamos eh, dar en este podcast eh, cuando se están emitiendo boletas? Eh, en relación a eso, por ejemplo, en lo general. que pasa con los contribuyentes que emiten todas las boletas al último día del mes. Claro, es que ahí sería como, a ver, son dos cosas. Primero, eh, personalmente, a mí me gusta emitir las boletas en el mes que corresponde, o sea, los documentos que hay en el mes que corresponden. Ya es un tema de orden mío, orden mío, personal. Yo soy de la idea que el, si el documento es de agosto, hay que metirlo en agosto. Ahora, por X modelo de negocio, por alguna cosa, restricción, que no tengan los datos, no sé, alguna... A veces puede pasar que no tenéis todos los datos a fin de mes y tenéis que generar la primera semana. Entonces, pero yo lo primero que recomendaría es que si se puede, traten de emitirla en el periodo que corresponda. Ahora supone que esto es algo que usted no tendría que corregir. Si es que era un error, como el que yo te decía, que era por la fecha del envío, es un error. Es algo que impuesto no tiene que corregir y, y en realidad se va a subsanar o se tendría que haber subsanado y ya, y, y no debería seguir pasando. Ahora, consejo genérico que aplica a todos es bueno, si va a, va a generar boletas, seguramente que las boletas estén enviadas, eso significa que tengan track ID, y segundo, que estén enviadas y que estén recibidas. O sea, uh -huh. no saco nada con solamente enviar la boleta y, y olvidarme, que a veces ha pasado. Uh -huh. Que Hay veces clientes que generan los documentos, eh, hablemos de boletas, que estamos hablando hoy día de boletas, pero generan las boletas, las mandan, claro, ven que están enviadas eh, y hay un estado, el primer estado es REC, que es, recibi rec. Que es recibido, y, y algunos, algunos clientes piensan que al estar recibida por impuesto interno la boleta ya está lista y en realidad no, ahí lo que impuesto interno te, te está diciendo solamente es mira, me llegó tu boleta, la recibí, pero ahora la voy a empezar a revisar y ahí puede pasar eventualmente un estado de ok o de reclamo o de rechazo es que las boletas pasan en realidad, eh, me voy a referir a boletas porque yo estoy recordando ahora una imagen que es el sobre el estado de las boletas y que el estado genérico, o sea, son varias las etapas pero se agrupan en tres, ¿ya? una que es cuando eh, impuesto interno recibe el documento, la otra es si eh, las observaciones que puede encontrar en el documento, que esas pueden ser varias, eh, y la otra es que el documento finalmente esté aceptado o rechazado. Entonces, la, o sea, el estado REC que tú estás mencionando es el primer estado y de ahí después tiene que pasar por las validaciones y después de, la, de que pasó por las validaciones y cumple con todas, es aceptado. Si no cumple con todas, bueno, va a pasar a ser un documento rechazado o aceptado con reparo dependiendo de la, de la observación o, o alguno de los estados que no haya pasado al 100% el documento. Sí, sí, una, una, una sola cosa. Los estados intermedios, solo para que quede claro, eh, son estados de validaciones, lo dijiste después, pero no son observaciones. Eh, son estados, son validaciones. O sea, por ejemplo, el primero recibido, después viene, no sé, una validación bruta que es de esquema, de esa validación la firma, que el usuario está autorizado. O sea, son varias validaciones. Si no, si, si alguna de esas validaciones no pasa, pasa rechazada automáticamente. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero, pero sí, o sea, en el fondo, tiene, como dijiste tú, tiene que pasar todas las validaciones para ser aceptado. Y lo que puede pasar es que normalmente pasa por los montos es que puedes caer en algún estado aceptado con reparo, o sea, algún monto no, algún monto no crucial o, o no tan complicado no cuadra. Pero el objetivo es claro, que... Claro, a veces pasa el, que el monto no cuadra por, porque a veces los valores son muy pequeños. Y hay alguna diferencia por aproximación. Sí. Y el otro caso común que hay con las boletas que el impuesto no hasta la fecha, no lo ha solucionado. Nosotros reportamos este error en enero del año pasado cuando empezaron a enviarse las boletas desde el librete y, y después de eso empezaron a reportar otros facturadores también, es el caso de los descuentos globales cuando tienes descuentos mm. globales en una boleta esas boletas es quedan aceptadas con reparo pero porque en impuesto interno no hace bien el cálculo y no, yo no sé por qué en dos años casi no lo han corregido o sea, no lo corrigieron y además mediante el correo que se envió en ese entonces se dijo de que aceptado, eh, era aceptado. aceptado con reparo era aceptado sí, sí, que al final si el documento tenía eh, un reparo al final igual iba a ser considerado como, como aceptado a pesar de que ya tenía esa, esa observación o con ese reparo de todas maneras, o sea, lo más importante es asegurarse que si tú emites una boleta, asegurarte que está aceptado ya, si sí, por ejemplo eh, existe también una diferencia entre estos libros, eh, ¿existe alguna alguna opción como para yo verificar que esta diferencia realmente sea efectiva? Eh, ¿como para revisar o sea, los días por ejemplo? Claro, claro, como para decir tal día emití tanta cantidad de boletas con tal motoneto, IVA mm. y bruto. Sí, de, de hecho eh, se agregó hace poco, agregué hace poco, hace un... no sé, creo que fue en septiembre, a finales de septiembre más o menos, o en septiembre, a raíz de este mismo problema, un, hay un reporte nuevo que te permite sacar eh, como el resumen diario. Uh -huh. ya, eh, si bien no es un resumen diario de ventas igual al que genera el impuesto interno, eh, es bastante útil porque te permite saber eh, por todos los documentos que tú generas, o por boleta o por factura o sea, permite unas cosas más, eh, que lo que permite solamente el impuesto interno. Entonces, por ejemplo, si tú quieres sacarla de la boleta, te va a ese reporte, selecciona el, el periodo, pone solamente boleta y te va a mostrar el resumen diario de las boletas que tú generaste. Ah, pero yo podría también entonces ver ese resumen por cualquier tipo de documento. Por cualquier tipo de documento, por favor. Ya, pero boleta. en este caso, sí, bueno, centrándonos en el tema del podcast, yo tendría que filtrar solamente por boleta sí. y ahí, ahí yo tendría que hacer esa comparación, o sea, el resumen que me está mostrando el librete. ¿eh? con Lo comparo con el libro de ventas del librete y además con el registro de ventas de impuesto interno o solamente con el registro de ventas eh, de impuesto interno? En estricto rigor, en impuesto interno hay una parte en el registro de ventas que tú te puedes puede encontrar ese resumen de boleta. ¿Ya? Eh, el, el, ¿El mismo el, que voy a estar viendo en el librete? Claro, debía ser el mismo, o sea, yeah. es por día. A ver, el registro de ventas de impuesto interno tiene una sección que. A ver, cuando tú tienes boletas te muestran un resumen. Uh -huh. Que tú no vas a ver el detalle de las boletas con el otro documento porque un impuesto no, no lo tiene y no creo que lo vayan a agregar porque en algunos contribuyentes son muchas boletas. Entonces, de ese, ese resumen que te aparece en el registro de ventas se alimenta de un resumen de ventas diarias que antiguamente, hasta, hasta julio, era el que se, ese se creaba a partir de los datos que se enviaban en los RBD o XRCOF. Hoy día, ese resumen se crea a partir de las boletas que se envían. Entonces, ese resumen de ventas diarias que está en la página de impuesto interno, es el que tú debieras comparar con el resumen de ventas diarias que está en el librete. Y ahí podrías saber, por ejemplo, eh, qué día que te está generando problemas o dónde, está la, dónde, o dónde tiene la diferencia. Y de hecho, ese es el resumen que se puede editar antiguamente tú podías editar directamente el, como el resumen mensual del periodo completo en el, libro, en el registro de ventas de impuestos internos y eso hoy día ya no se puede hacer. Yeah. Lo que tú hoy día puedes hacer es modificar el resumen de ventas diario y eso te modifica el, el otro. Ahora, hay que modificar eso, en el territorio de no debería tocarlo, porque se supone que impuesto internos alimenta eso a partir de las ventas que están, o sea, de, de las ventas que se envían. Uh -huh. Pero en realidad, en este caso que hubo estas diferencias y problemas y probablemente sea alguna cosa de la implementación de impuesto interno, eh, claro, ahí a lo mejor habría que hacerlo. De hecho, pues creo que a algunos clientes le ha dicho eso. Ya, entonces si yo tuviera alguna diferencia entre el libre de T e impuesto interno, eh, primero tendría que comparar los libros, después tendría que ver el, el, el resumen de, de ventas diarias que, que puedo generar desde el libre de T y compararlo con el de impuesto interno. Y bueno, si existiera una diferencia, ahí tendría que editar y edito el libro desde o sea ¿se puede editar el libro desde el librete o tendría que editar el libro directamente desde impuesto interno? No, lo editas directamente en impuesto interno como, como te decía recién eso es algo que normalmente uno no tendría que hacer yo no recomiendo hacerlo directamente sino que primero eh, eh, abran un ticket pregunten no hay que preguntar impuesto interno no es llegar y como ah ya y todos los datos que quiera porque si no podría informar cualquier cosa de impuesto interno eso tiene que tener un respaldo yeah. entonces no es como que ah yo, yo llego y lo cambio el respaldo en el caso de, de, de nuestro clientes nosotros le decimos Mira, revisa tu periodo de boletas de librete. Si todas tus boletas están enviadas a impuesto internos y todas tus boletas están aceptadas por el impuesto interno, entonces el registro que está en librete es. Y, y, y otra cosa, y no emite boletas con otros proveedores, porque sí. eso es lo otro. Súper importante eso. O si solamente emite boletas con librete, si todas las boletas están enviadas y están todas aceptadas, ese registro de librete entonces es correcto. Si hay diferencia con el impuesto interno, hay alguna cosa rara con el impuesto interno que hay que revisar. Sí. ¿Sí? Ahora. Sí, eh, porque creo que en LibreDT se consideran también los documentos que están rechazados. O sea, eh, se altera el libro de ventas si yo no he eh, eliminado algún documento rechazado, por ejemplo, una boleta que me haya salido rechazada. Si yo no, no la anulé en el sistema LibreDT, también todo, se me va a considerar sí, en, en todo el LibreDT. Sí, en todos los reportes, en todos los libros de LibreDT se consideran porque se supone que en LibreDT tú no tienes que tener documentos rechazados porque si tienes documentos rechazados tienes que eliminarlo y corregirlo. O sea, es como eh, una forma de presionar también. De que, de que hagan algo claro de que hagan algo que los corrijan de que actúen sobre es que los documentos rechazados la verdad se, se informan bastante como una alerta como un correo Tonto alterando asuma. el libro de venta en el resumen y aún así hay muchos clientes que no le prestan atención a esa alerta de hecho una forma ya que estamos hablando de esta cuadratura una forma fácil de saber que tienes, que algo no te cuadra por ejemplo es por los documentos rechazados pues Si tú tienes boleta rechazada y te va al libro al libro de libre de, y te va al registro de ventas de impuesto interno no te va a cuadrar porque tiene boleta rechazada entonces, bueno, eh, que eso, esas boletas consideren el periodo. Claro, sí, pues sí se están considerando el periodo. Sí, sí, sí. Entonces, esos son los documentos que hay que revisar. Claro, pero supongamos el caso ideal, donde emite solo con librete, eh, no tiene, está todo enviado y todo aceptado, esa información es la válida si no, si no está caído impuesto interno, es porque impuesto interno algún documento no considero cuando enviaste. Y ahí yo he visto algunos casos bien raros en, estos, en todos estos años, pero en general impuesto interno también te acepta bien los documentos. Ya mira, tú también hablaste sobre el enviar las boletas con, perdón, emitir las boletas con otro proveedor. En ese caso, ¿cómo yo lo haría para que me cuadren ambos sistemas con el resumen de venta de impuesto interno? Porque ahí tendría que estar comparando dos software entonces no tendría, fácil, tendría que sumar más. O sea, si tenéis dos proveedores de boleta, uh -huh. tenéis que sumar los datos de los dos. O sea, tenéis que agarrar un resumen de ventas diarias, en caso de LibreT, tenéis un te resumen de ventas de LibreT, buscáis un, algo parecido que tenga tu otro proveedor, sumáis los dos datos y eso lo comparáis con internet. Y eso es lo que te tiene que cuadrar. Yeah. Si alguno de esos no cuadra, bueno, habría que ver cuál, es, yo, yo me iría para ahí primero para ver cuáles de los dos sistemas tienen documentos rechazados o no enviados, que eso es como lo más normal. O sea, a ver, el caso más normal porque no te cuadre algo de, de LibreT es por los documentos que están rechazados. Yeah. eso es como el caso más normal ya yeah. eh, no solamente esas consultas por, por mi parte ahora en general al final yo creo que todo este podcast se resume en revisa lo que tienes en los dos sistemas mm. que es lo que muchos clientes no hacen eh, entonces si estás con alguna diferencia eh, entre lo que tiene en LibreT y lo que tiene en impuesto interno con lo que ya hemos dicho con Catalina, eh, debieses tener una idea o menos de cómo podría resolverlo, pero yo creo que lo más importante sigue siendo eso, o sea, revisa que cuadren los dos lados. Tu contador no debiese hacer ninguna declaración si los dos sistemas no están cuadrados. O sea, eso es lo mínimo, lo mínimo que yo considero un contador o algo. A ver, yo hablo de contador porque normalmente el contador puede ser el que lo haga, pero contador, residente, contable, administrativo, quien sea que está a cargo de la facturación de tu empresa, debiese preocuparse que los dos datos en los dos lados cuadren. Y si no cuadran, hay que revisar. Y si no sabes cómo revisar, bueno, pregúntanos, te, guie, te orientamos, te guiamos, te podemos decir qué formas puedes usar. Pero recuerda, siempre esa cuadratura tienes que hacerla todo. Eso. Eh, si te interesa más podcast como este, recuerda, suscríbete a YouTube. Revis, eh, puedes también escuchar esto en Spotify y nos vemos en el siguiente podcast.